El 23 de agosto de 2009, cinco jóvenes neonazis apalearon brutalmente a un mendigo que dormía en un fotomatón de Moncloa. Le causaron un traumatismo cranoencefálico que le dejó en coma y graves secuelas de por vida. En el juicio que tuvo lugar cuatro años después de los hechos, el abogado de los jóvenes afirmó que los mendigos no son personas humanas, sino cánceres de la sociedad que deberían ser estirpados. El odio exacerbado que desprendieron sus palabras hacia personas con pocos recursos tiene un nombre, aporofobia, y es considerado uno de los denominados delitos de odio junto a la homofobia, el racismo o el antisemitismo. La aporofobia, que todavía no se encuentra recogida en el diccionario de la RAE, se define coloquialmente como odio, repugnancia u, u hostilidad ante el pobre, el sin recursos y el, desem, el desamparado. Esta palabra fue popularizada en España por la filósofa y catedrática Adela Cortina. El término discurso del odio, tomado del término inglés hate speech, hunde sus raíces en la recomendación... 20 de 1997, del Comité de Ministros del Consejo Europa, sobre el discurso del odio. El hate speech es definido por el Comité de Ministros del Consejo Europa como toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Dicho concepto está tan admitido que el propio Ministerio del Interior lo recoge en su informe sobre la evolución ...de los incidentes relacionados con los delitos del odio en España de 2015, el tercero que se publica por parte del, ministro, del Ministerio del Interior, donde se definen los delitos de odio como todas aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de raza, etnia, religión o práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual por razones de género, situación de pobreza y exclusión social o cualquier otro factor similar como las diferencias ideológicas. Los datos del informe señalan que los casos de aporofobia van en aumento. En 2013, eh, cuatro episodios. En 2014, 11 incidentes de delito de odio en el apartado de aporofobia. En 2015, 17. Sin embargo, el principal problema de esta discriminación es la falta de datos. Es, pro es probable que muchas agresiones no se denuncien. La dificultad de contabilizar y cuadrar las agresiones que sufren las personas que viven en la calle con un componente discriminatorio supone un gran obstáculo. Además del informe de interior, pocos son los registros a los que se puede acudir. Tenemos datos más generales que pueden indicarnos algunas tendencias, pero hay pocos registros de aporofobia como delito de odio. El 51% de las personas sin hogar han sido agredidos según las, las estadísticas del INE, nos dice Luis Perea, director de movilización de RAIS Fundación. En Cataluña, un reciente informe de la Fundación Arrels, basado en 348 entrevistas a personas sin techo de la ciudad de Barcelona, señalaba que el 37% de ellas afirmaba haber sido víctima de agresiones el 47%, 47 en el caso de las mujeres, y el 12% afirmaba haber sido forzado en alguna ocasión a hacer algo contra su voluntad. Tampoco hay una cifra única para contabilizar a las personas sin recursos. El Instituto Nacional de Estadística arrojó en 2012, en 2012 una cifra de 23.000 personas sin hogar. Sin embargo, Raiz Fundación, por ejemplo, eleva los cálculos a 40.000 ciudadanos viviendo en la calle. La porofobia... Eh, como delito de odio ni como agravante está concretado en el Código Penal, por lo que las agresiones con un componente de intolerancia se mezclan con otras de diferente índole. La reforma penal realizada en el año 2015 se olvida de los móviles aporofóbicos. Y sin una mención expresa no es aplicable ningún agravante. Así lo dejo claro, por ejemplo, la sentencia a, las a la sala penal del Tribunal Supremo de 9 de noviembre, que afirmó que no cabe aseverar que la situación del indigente sin techo responda sin que se acrediten otros matices a una determinada ideología o creencias que se atribuyan a la víctima, sean o no. ...por ellas sumidas, como tampoco a su etnia, raza, nación, sexo y orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Por ello entendemos que es necesario reformar el, el artículo 22.4 del Código Penal, incluyendo la relación prevista en el referido artículo la porofobia o el odio contra las personas pobres en situación socioeconómica precaria y de vulnerabilidad. Y el motivo por el que debe abordarse esta cuestión radica en las condiciones personales o sociales como circunstancias agravantes del delito aunque no se encuentren enumeradas en el artículo 14 de la Constitución española, sí se recogen en cambio en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por tanto, vinculan al Estado español. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Turno de portavoces por el Grupo Parlamentario Mixto.